Buenas tardes, bienvenidos a, a esta pieza del mes que desde antes del verano no habíamos tenido ninguna por motivos obvios en que me, los meses de julio y agosto no, no solemos tener y luego bueno pues en septiembre por otras cuestiones de que la conferenciante que iba a venir pues no pudo por motivos de salud pues tampoco pudimos tener así que estamos muy contentos de retomar eh, hoy esta nueva edición de la pieza del mes en este curso y nada, bienvenidos como saben, nosotros nos gusta empezar siempre en punto en la una, que no sé yo muy bien si son las dos o son las dos o, o son las tres del cambio de hora pero bueno, aquí estamos todos puntuales y hombre, sobre todo por respeto a ustedes que son los que vienen y están aquí a su hora y también por respeto a la, a la conferenciante Así que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, como siempre, a la Asociación de Amigos del Museo, que están aquí, siempre hay una buena representación y que nos apoyan en todo, en todo lo que hace el Museo, en todas las actividades. Muchas gracias también a los técnicos del museo que están aquí hoy con nosotros. Y por supuesto a nuestra conferenciante, a Esther Pons Mellado, bueno pues que muy pues, amablemente aceptó nuestra invitación para venir a hablar de un tema que llevamos ya tiempo con la exposición abierta pero bueno, es una exposición que se si han podido verla, es sobre bueno, la, una colección, yo voy a hablar un poquito de ella porque esta es, será la que se extienda más es una colección de la Real Academia de Córdoba que, bueno, que por motivo de cómo se encuentra ahora mismo la sede de la Real Academia, pues la tiene depositada aquí en el museo. Cuando se hizo el depósito, pues yo adquirí el compromiso con la junta directiva de la Real Academia en que se iba a exponer y bueno, pues se ha expuesto este año. Y, bueno, quien ha llevado prácticamente la exposición es José Escudero, que está aquí, también con María Jesús Moreno, que es otra de las conservadoras del museo, y ya hemos cumplido porque además nos parecía no solamente una cuestión de justicia, sino que también una colección así, que es muy, son muy escasas que se puedan ver, pues, bueno, que sería muy interesante para que se viera aquí en Córdoba y en el museo. Bueno, pues dicho esto, paso a presentarle un currículum breve, que me la ha puesto ella muy breve, pero lo tiene muy extenso, de la doctora Esther Pons. Ella es doctora en Geografía, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad Central de Barcelona. Su tesis doctoral trató sobre la explotación de los metales en el Antiguo Egipto y el trabajo del metal en los talleres metalúrgicos. Actualmente es conservadora jefa del Departamento de Antigüedades de Egipcia y de Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional. Y ella trabaja mmm, también excavando en, en Egipto, que creo que próximamente ya vuelve, ya, ya vuelve allí. Bueno, mismo. Es co codirectora de la misión Arqueológica de Osirrinco, en Egipto, junto con la doctora Maite Mascor. Su primer contacto con Egipto fue la excavación de la Misión Arqueológica Española en Heracleópolis, en Heracleópolis Magna a mediados de los años 80 y a partir de 2000 comenzó sus excavaciones en Osirrinco, que como he dicho hoy co Ha publicado numerosos artículos en revistas tanto nacionales como internacionales, así como unos cuantos libros monográficos sobre tanto sobre el trabajo de, sobre el tema de su tesis doctoral, que era el trabajo del metal en Egipto, como también de terracotas de época greco-romana en Egipto y los hallazgos en el yacimiento que ella dirige y estaba en Osirrinco. También ha sido comisaria o asesora en diversas exposiciones y catálogos sobre el antiguo Egipto y el Oriente Próximo, como los tesoros sumergidos, Tutankamón, su tumba y sus tesoros, o en los confines de Oriente Próximo. Y en la actualidad, ella ha comisariado una exposición que está todavía en Madrid que se llama Hijas del Nilo, Mujer y sociedad en el Antiguo Egipto, en el Palacio de la Alanja de Madrid. La ha comisariado junto a Nacho Ares que saben ustedes que es periodista y especialista también en estos temas y que termina en diciembre de este año. Eh, bueno, a mí me gusta destacar que nosotros hemos colaborado un poquito, un poquito, con dos piezas, que hemos prestado dos piezas para esta exposición de la colección de la, de la Real Academia de Córdoba. Bueno, pues también ella interviene en investigación arqueológica española en Egipto, en el Museo de Arqueología Subacuática, en, ar, en el Arco de Cartagena, junto con Carlos Fernández, director del Museo de Almería, que es compañero nuestro, y Francisco Verde Garay, y los amigos de la Asociación de Amigos de la Casa de Almería, que es también una exposición que trata sobre este, sobre este mismo tema. Y la exposición José el pez que surgió de la arena en el Museo Gavarrón de mular en Murcia, junto con la doctora Maite Mascot, que va a estar también, si ustedes quieren ir a Murcia, hasta el 8 de enero del 2023. ...y este es su pequeño currículum... ...que ella no ha traído, pero bueno... ...como pueden imaginar... ...tiene una extensa trayectoria... ...tanto científica como profesional... ...de excavación y por supuesto... ...en el Museo Arqueológico Nacional... ...así que muchas gracias doctora Esther Pons... ...y tiene la palabra. Hola, buenos días a todos... ...muchas gracias por estar aquí nosotros... Sea, ...un domingo y al mediodía... ...con este tiempo tan espléndido que tienen en Córdoba antes que nada quisiera agradecer al Museo Arqueológico de Córdoba muy especialmente a Lola Baena y desde luego a Manuel y a Mara Jesús por esta invitación para poder mostrar la colección egipcia de la Real Academia de Córdoba que está depositada aquí porque para mí bueno, es, un, es un orgullo poder presentarla por dos razones, primero porque es un tema que me gusta Egipto, es a lo que yo me dedico por supuesto pero sobre todo porque hace ya muchos años eh, coordiné eh, el catálogo de estas, esta colección junto con algunos colegas que hoy ya, entonces empezábamos más o menos todos, y hoy ya pues están en, son profesores de universidad, están en el CSIC o en mi caso, y por supuesto dirigen excavaciones en Egipto, y, bueno, y en mi caso en el Museo, así que esta colección es un poquito como, como mi hijo, ¿no? porque fue de las primeras que hice y le tengo un cariño especial. Bueno, le he llamado evidentemente el largo viaje de Egipto a Córdoba, pues bueno, porque es un viaje que realizó este tipo de piezas, que verán que son muchas, muy amplias, y con una amplia cronología también. Bueno, eh, como les ha dicho la directora, eh, la colección pertenece a la Real Academia de Córdoba, eh, porque fue un legado de la viuda de Blanco Caro a la Real Academia de Córdoba. Él quería que esta colección, una vez él eh, falleciera, pues fuera a la, a la Real Academia de Córdoba, donde había hecho, pues bueno, gran parte de su trabajo. Y él es verdad que era licenciado en Historia del Arte, es una persona conocida, hay una historia de filosofía y letras, pero siempre le había gustado el arte y la arqueología, y eso le llevó también a trabajar con arqueólogos del momento, eh, que estaban trabajando en España, no en Egipto todavía, porque eh, bueno, España tardó mucho tiempo, así como los eh, alemanes, ingleses, italianos, eh, franceses trabajaban ya desde finales del siglo XIX y totalmente España no empezaría a trabajar en Egipto o a excavar en Egipto hasta mediados de los años 60. ¿no? Pero en este caso, en 1959, eh, Egipto y Sudán eh, hacen un llamamiento a la UNESCO para que eh, bueno, mm, hable con todos aquellos países que forman parte de la UNESCO, entre ellos estaba España, que eran alrededor de unos 100, para que lleven a cabo, les ayuden de manera no solamente económica, sino también con profesionales, y lleven a cabo excavaciones para poder salvaguardar el patrimonio arqueológico y, y histórico del de, de país, no solamente tanto del sur de Egipto como del que sería el Sudán. ¿no? la antigua Nubia, porque a la construcción de la presa de Asuán pues, iba a negar muchas de estas construcciones, yacimientos arqueológicos, etc. Así que España eh, se pues, eh, adhirió, enseguida, creó el Comité para el Salvamento de Nubia y el director de este, de este trabajo, de este proyecto, iba a ser Martín Almagro, en ese momento director del Arqueológico, pero él evidentemente lo que hizo fue pues, ponerse en contacto con aquellos eh, restauradores, arqueólogos, epigrafistas, arquitectos, etcétera, ingenieros que, bueno, que eran quizás de lo mejor también en ese momento en España y en este caso pues Blanco Caro formó parte de este, de este proyecto durante su estancia en Egipto fue donde adquirió estas piezas que más tarde, pues, como he dicho, su viuda eh, donaría como legado a la Real Academia de Córdoba. Pongo esta imagen porque tras las excavaciones en, de salvamento en Nubia eh, se publicaron 13 volúmenes de todas esas excavaciones que sabía que el, el director era Martín Almagro cada zona tenía además un, un director así que en este caso como ven Blanco Caro también forma parte de estos estudios la única o la única parte que no está publicada todavía es el grupo C de Nubia que también colaboró Blanco Caro pero ya desde hace unos meses eh, investigadores del FESI que se han puesto en contacto con el Museo Arqueológico Nacional porque quieren estudiar esta colección y yo espero que empiecen en enero y a ver si en un año, año y medio está publicado y que evidentemente en los diarios sí consta que Blanco Caro trabajó. En el 2013, pues como ha dicho también la directora, pues teniendo en cuenta la situación en cómo estaba de la Real Academia de Córdoba pues las piezas que hasta ahora no se habían expuesto nunca nosotros, cuando, allá hace ya muchos años, eh, se pusieron en contacto con nosotros, eh, principalmente conmigo y luego hablé con los demás, eh, las tiras estaban en cajas, continuaron en cajas, ¿no? Y de hecho, cuando llegaron a la Real Academia de Córdoba eh, en 1989, el primer día de, de llegada, bueno, a la noche habían entrado por la ventana y lo habían robado, así que, bueno, se encontró unos días después en en un bosque cercano aquí, posiblemente no todas las piezas fueron recuperadas, pero desde luego bueno prácticamente todas se recuperado Se guardaron en cajas y así continuaron hasta el año 2013. Nunca se habían expuesto. En el año 2013, pues bueno viendo la situación de, de la Real Academia de Córdoba, que además no bueno, estaba en condiciones de poder guardar adecuadamente y conservar adecuadamente esta colección, eh, bueno pues la eh, depositó en el Museo Arqueológico y en el 2019 se hizo el, el, la firma del comodato, que es bueno pues eso entre ellos, que se expusiera que se diera a conocer esta exposición esperemos que este depósito con el tiempo se convierta en algo ya real y definitivo y bueno, yo creo que debería estar aquí es el lugar donde tiene que estar y si eh, con el tiempo se encuentra un huequito para que quede de manera permanente, pues tampoco estaría mal ¿Eh? porque ahora yo sé que es un sitio pequeño pero está muy bien expuesta, muy clara y muy didáctica ¿eh? o sea que hay muy, además, es una exposición bueno, como mía acogedora y fácil de, de entender donde gran parte de los objetos y los más representativos pues, están expuestos ¿qué es lo que tiene esta colección? por un lado, tiene un amplísimo marco cronológico que va desde el periodo predinástico 4.000 3.800 antes hasta incluso la época romana e incluso eh, podríamos hablar de algún objeto que tiene de boca cristiana Tare uno no lo he puesto porque es muy muy poco, tiene uno ¿qué tipos de objetos? pues también lo mismo, objetos propios del de, eh, antiguo Egipto desde paletas predinásticas con una, además, con una eh, materia muy dispersa desde eh, en paletas de esquisto, piedra, eh, cerámica, fallenza bronce, en fin, iremos viendo piedras, sobre todo para objetos de, de, sobre todo de, de mastaba, fragmentos, una mastaba es una, una tumba, eh, pues bueno, puesto más o menos lo que es general, paletas perinásticas de esquisto, la industria lítica, cabezas de maza de piedra, mesas de ofrenda de piedra y arcilla, usheptis de fallenza, conos funerarios de arcilla, abuletos y escarabeos de todo tipo de piedra de fallenza de cornalina, Recipientes de Fallenza, que algunos están en la exposición, dos de ellos en la exposición de Hijas del Nilo. Aquí, así que desde aquí también agradezco el que nos lo hayan eh, prestado cuando, bueno, cuando nos pusimos a hacer esta, la lista de las piezas que necesitamos con el proyecto. pues bueno, Enseguida pensé, hoy la Real Academia tiene... Lo que, pasa es que Lo que no sabía es que ya estaba a aquí, pero bueno, al final se arregló todo. Objetos de bronce, recipientes de cerámica, terracotas de época grecorromana, y fragmentos de Mastaba, entre lo más, en general. Tiene alrededor de unas 350 piezas, quizás no llega, pero alrededor de 350 piezas. No son piezas muy grandes, pero son piezas que, que, bueno, que abarcan ese amplio cronológico, todo el marco cronológico de la etapa faraónica, la pre, la faraónica, la romana y como veremos, pues por lo menos una pieza de época, de época cristiana. Por un lado las paletas eh, predinásticas, yo les pongo estas dos, que son las de la colección, desde un anade que a mí me parece eh, una pieza fantástica, eh, es común no solamente en esquisto, sino también en piedra, que los, la, la representación de los ánades siempre aparecen con la cabeza vuelta, puesto que están muertos y nos han colgado la cabeza muerta, una tortuga de manera esquemática, pero, estas eh, representaciones de, de animales y que posteriormente veremos alguna incluso con inscripciones y con dibujos con, con dibujos de, de animales o de personas eh, empiezan ya a partir de Nagada uno pero sobre todo las que verán o lo más, lo más eh, corriente o las primeras serán estas que no, aquí en, en la colección egipcia no tiene estas primeras eh, paletas de esquisto que son muy sencillas o tiene una forma romboidal o una forma rectangular, esta es del British Museum, eh, y a, a medida que va pasando el tiempo lo que hacen es eh, haciendo esa paleta mucho más historiada. ¿no? Esta simplemente es una paleta rectangular con esta incisión a modo de, de marco, ¿no? pero que eh, poco a poco ya digo que la irán haciendo con representaciones de figuras, de animales, eh, con inscripciones, con figuras grabadas de animales y de personas, etc. Las paletas de cosmético servían principalmente, o tenían una función eh, civil, como a veces decimos nosotros, simplemente para poner eh, el material eh, que, para poder pintarse o para poder emultarse, como aceites, o, que siempre suele ser mineral, menos el aceite, siempre es material de mineral, o con un carácter ritual, la mayoría tienen un carácter ritual y funerario, y donde se encuentran es eh, sobre todo en las tumbas porque hay que tener en cuenta que los egipcios que creían en el más allá, lo que querían era vivir igual, que había, vivir igual o mejor, que habían vivido en vida y para eso se tenían que llevar un importante funerario el que podía, también es verdad, y entre ellos estaban pues, las paletas estas, eh, sobre todo por, porque también hacían fiestas en el más allá y había que, que y arreglarse, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, esta es una pieza de la Real Academia, es este que ahora está depositada aquí en la que aparecen algunos restos de, bueno, se ve un poco de animales el anverso y el reverso es una, solo una pieza, es pequeña un tamaño así pero ya estamos en el Nagada 3 en que va avanzando y se hace muchísimo más eh, historiadas las, las paletas esta es la paleta de cazadores de que la, un, un fragmento está en el look, este y un fragmento está en el en el British Museum, bueno, lo he costado, a realidad, en el Museo Británico, bueno, pues en castellano, pero en el British Museum, y lo mismo, es una representación de figuras, sobre todo aparecen hombres, muchas veces están luchando o están atacando al enemigo, etc. Esta es una paleta muy, muy famosa y que, bueno, pues tiene esta pequeña oquedad para el, el, el, el, la materia que iban a colocar para, sobre todo, para maquillarse o para pintarse, que siempre era. Eh, minerales eh. y esta es la paleta de Narmer creo que conocidas por todos ustedes eh, que representa la unión del alto y del bajo Egipto este Narmer que en ese momento sí que lleva eh, la corona del alto Egipto pero aquí lleva la corona del bajo Egipto en la que está venciendo a los enemigos los egipcios desde siempre la manera simbólica que tenían para representar eh, que, que vencen al enemigo eh, o era estirándoles de los pelos o eh, no sé si se acuerdan de las sandalias muchísimo tiempo después de las sandalias de Tutankamón que llevan dos prisioneros nubios que mejor manera de, de someterle de manera simbólica que pisándolos o en los mangos de los, de los bastones con una cabeza de nubios la manera de cogerles el cuello ¿no? pues era una manera simbólica que tenían los, eh, los egipcios luego volverán a ver esta imagen pero en dibujo estas son cabezas de maza es decir, de poder, representan el poder y el sometimiento y tenemos esta, la cabeza de Narmer, ya es un dibujo en la que lo que falta evidentemente es el vástago que es de madera y eso es difícil, suele ser de madera, eso es difícil de que se, se conserve. Pero sí, estas paletas de ma, estas cabezas de, mazo, de maza que luego iremos viendo también a lo largo de, del periodo faraónico, pero también mucho más eh, elaboradas, con decoración de figuras de, del personaje o del faraón correspondiente eh, dominando a los enemigos. Esta es una de ellas, la cabeza de del rey escorpión, si es de la primera o no de la cero dinastía. Y eh, con el faraón, en este caso lleva el, la corona del Alto Egipto, la corona blanca del Alto Egipto, hay investigadores que han querido ver en, en esta imagen que está sujetando de manera simbólica el arado, el arado que es la tierra. No podemos olvidar que en Egipto, en Antiguo Egipto, Egipto era, se llamaba Kemet, la tierra negra, por el limo que, que dejaba la crecida y luego cuando la crecida en de Nilo descendía, ¿no? Pues, el Egipto Antiguo Kemet es esto. Lo que ya nadie sabe, por eso se le llama el rey Escorpio es qué significado tiene este Escorpio que desde luego no era, no solía ser benigno, ¿eh? ya le digo yo, porque nosotros en las excavaciones tenemos y benigno no es. También tiene objetos de esta colección, también tiene objetos de industria lítica, eh, que ha sido poco estudiado en general, la industria lítica en, en Egipto ha sido poco estudiado. No sé si, se, se, si hablamos de la prehistoria, por ejemplo, en la península, que sí, pero en Egipto en general poco, y, y bueno, es difícil a veces saber ¿Para qué servían los instrumentos o estas lascas pequeñas que se hacían? Bueno, esto es casi un, un cuchillo, pero evidentemente los especialistas en prehistoria solamente con una lasca o, como dicen ellos, a veces un chuk, pues bueno, que también se le llama así, saben si era para cortar piel, si era para cortar carne, si era, bueno, en fin, y esto afortunadamente sí que en general se sabía, ¿eh? pero la prehistoria, yo pienso a veces casi, a veces la la gran olvidada, ¿no? porque los objetos no suelen ser a veces muy, muy llamativos y eso ha dejado sobre todo en Egipto, teniendo en cuenta que lo primero que, que hicieron los primeros investigadores o arqueólogos fue encontrar tumbas de nobles y reyes, pues esto haya quedado bastante aparcado. Una, una representación también que tiene son los usheptis, eh, la palabra ushepti o shepti, como a veces lo vean sin u, dependerá de lo verán shepti o ushepti, eh, significa respondiente. El Usepti es eh, la persona, en este caso la figurita, que tiene que hacer la labor agrícola en el más allá para el difunto, como el ayudante, el que responde ante el difunto, tendría que haber en cada tumba, si es lo que voy a permitir, y si era así, 365 por cada día del año, luego 10, uno por cada 10 eh, diez Ushetis para controlar, un capataz que además tiene en general un tamaño más grande y luego uno más grande a veces hay que ya controla todo. así que 402, pero realmente eh, no siempre es así, cuando se encuentra una tumba primero es difícil encontrarla cerrada, por lo tanto gran parte de ese agujer funerario o equipamiento funerario que tenía el difunto ya o ha desaparecido está, o sea, que se conserva una, una parte, y luego porque los egipcios utilizaban las tumbas de los otros, más que las tumbas, el ajuar funerario del de al lado, como ya estaba muerto, pues tampoco lo iba a necesitar mucho, así que muchas veces nos encontramos eh, tumbas que eh, tienen eh, el nombre, si sí, es epigráfico, porque no siempre lo es, eh, pues de Lusepti se llama, no sé, Nefer, eh, el, el sarcófago se llama Ninén, y los vasos canopos se llaman de otra manera, neid, y entonces dices, bueno, es porque ha sido una reutilización en su época, ¿no? Lo que llevan de manera simbólica estos usheptis, estos respondientes, que suelen ser de fallenza, casi siempre de color azul o verdoso, son de manera simbólica los, los instrumentos de arar, por un lado el arado y por el otro la azada, y en esta, en la parte posterior, esto es un saquito de semillas, la representación de un saco de semillas que tiene la semilla y la van esparciendo por, por los campos. Es verdad que este es un, un buen ejemplo de un uxepti en la mejor época, pero no siempre estos uxeptis, a medida que pasa el tiempo, los uxeptis cada vez se hacen pues, más sencillos. Por ejemplo, en la baja época, acá hay uxeptis buenos, la mayoría están, pues, son muy sencillos, simplemente se ha hecho una forma... Como si fueran un cuerpo, son pequeños, los rasgos faciales y corporales casi no se ven y, por supuesto, son anepigráficos. Esto es lo que les decía, desde uno de buena calidad hasta que poco a poco este posiblemente es un capatán porque tiene un tamaño relativamente grande en comparación de los otros y estos serían de la baja época que casi no se les ve nada, han hecho nada, una señal muy, muy esquemática de lo que sería un jefe. Pueden estar en cajas, como ahora lo veremos, aunque a veces las cajas no se conservan. O, Esta es eh, la cámara funeraria, no voy a hacer propaganda, la cámara funeraria de la tumba 54 que encontramos este año, en el año 21, bueno, el este año en el 21. Eh, estaba cerrada y sellada, muy raro en Egipto encontrarte una cámara cerrada, en este caso tuvimos la suerte de encontrarla. Y en bueno, los vasos canopos que están aquí, donde se guardaban las viseras del difunto y el sarcófago que estaba cerrado, claro. Pero en donde está la flecha, lo que encontramos fue 399 usetis, no había caja. Esto, fuimos encontrándolos así, como si fueran setas, y los iban colocando con la cabeza hacia afuera. Evidentemente, el tiempo también ha hecho que se fueran pues, eh, cayendo, ¿no? Pero había 399, debería haber 402, pero bueno, y de hecho eran en epigráficos, excepto tres que tenía en la parte posterior, el nombre de los iris, pero muy mal. Así que, muy posiblemente, estos eh, ushepis, que son estos, no deberían de pertenecer todos a esta persona, sino que fue una reutilización de otros y se los, y se los, bueno, se los fueron colocando. Así que, bueno, nosotros tuvimos la suerte de encontrarlos, eh, estaban enteros, pero ya digo que ya ven que diferentes tamaños, unos en verde, otros tirando azul, otros ya habían perdido la falienza, y esta es una caja de usetis de la tumba de Senegem. Eh, la tumba de Senegem es la TT1 en el, Valle, en el Valle de los Nobles, en Deren Medina, concretamente. Es del Museo Arqueológico Nacional, aunque hay algunas piezas de esta tumba que están en otro lado. Pero es la única de la tumba de Senegem que tenemos en el museo. Y les pongo para que vean que eh, también se ponían en cajas. Esta tumba la, la escudió en 1880. Y, bueno, el vicecónsul español en el Cairo, Eduardo eh, pues cuando llegó a esta tumba que se acababa de descubrir poco antes, unos meses antes, pues bueno, él hizo el estudio, la publicó y parte de, aunque la, la, la gran mayoría de las piezas están en el Cairo, luego también hay otras piezas distribuidas por varios museos europeos y americanos y en el caso del Museo Arqueológico está No, los usetis no, no sabemos dónde, dónde estaban, ¿eh? porque la tumba tampoco estaba completa. Esta es la tumba de Senegem que les decía y que en la exposición de Ifas del Nilo hemos traído una reproducción a tamaño natural, a tamaño real, donde bueno, el visitante puede, puede entrar dentro y ver cómo es la tumba y los dibujos y las representaciones pictóricas que tenía esta, esta tumba. Por supuesto hay una gran cantidad de escarabeos y amuletos en esta, en esta colección. Son de pequeño tamaño y todos los amuletos y las escarabajos es fácil de transportar, suelen ser baratos, en aquella época también, ¿eh? era fácil de, de transportar, son baratos eh, y muchísima gente se. o lo llevaba en vida, pero la mayoría de los casos lo que nosotros hemos encontrado es en las tumbas. Eh, los amuletos tienen una finalidad evidentemente protectora para el difunto, no solamente para el camino desde que se muere hasta que llega al más allá, sino también una vez en el más allá que iba a ser ya para siempre. Así que lo que hacen es, eh, aquel que se lo puede permitir, es eh, ir acompañado de amuletos. El proceso de momificación, que duraba alrededor de unos 70 días si estaba bien hecho, 72 o 70 días si estaba bien hecho, pues bueno, creo que como muchos de ustedes saben, se hacía una incisión en el lado izquierdo, se sacaban las vísceras, el estómago, el hígado, los intestinos y los pulmones se ponían en los vasos canocos. El corazón se bonificaba, pero se volvía a meter dentro porque ahí reside el alma, la naturaleza, la inteligencia y el cerebro se extraía por, por la nariz con los ganchos. Aunque también se han encontrado a veces la nuca abierta, bueno, cerrada, pero como si lo hubieran abierto porque lo sacaban eh, por fuera. Entonces, mientras ya todo ese proceso ya estaba hecho, ya se habían eh, extraído las vísceras las y se había rellenado el cuerpo con tela, con cebolla, con, eh, con hojas de palma, con resina, etc. Cuando ya estaba relleno el cuerpo, entonces llegaba el momento de vendar. En el caso de, de la época faraónica, lo iban vendando en general eh, parte por parte. ¿no? Pero cuando ya llegaban al cuerpo, entre capa y capa de las vendas, iban colocando los eh, amuletos. En principio debería haber 104 amuletos, como sabemos por algunos papiros, como el papiro men o como eh, el, techo, el, el techo de la tercera capilla de, de, de, de, del, del templo de Hathor que en la que hay una imagen del diosta que habla con, con Osiris y le dice yo te voy a poner 104 amuletos de oro cada uno son no siempre lo son la mayoría de veces no para que te ayuden en el más allá entonces la idea era que hubiera 104 amuletos la disposición de los amuletos es muy muy variada, pero nunca se hacía de forma aleatoria, o pensamos que nunca se hacía de forma aleatoria, sino que cada persona elegía qué amuletos quería, o cada familiar, una vez la persona estaba muerta, lo podía hacer en vida también, y cómo los quería disponer. Hay algunos que son muy típicos y están siempre en, en, los, en el cuerpo del difunto, y otros son más... más eh, más propios, por ejemplo, de hombres, el poner un amuleto eh, con, un, con una figura masculina con un pene erecto solamente va a ser para el hombre, evidentemente, para ver si tiene la misma fuerza en la vida que en la muerte. Pero bueno, yo lo ponía, a ver si, con casualidad, ellos lo ponían, Y el escarabeo pues tenía más o menos la misma función, es una función protectora, no olvidemos que los escarabea o creéis, puedan ver escarabajos, realmente para nosotros se llaman escarabeos. ¿eh? pero el origen es el escarabajo, el escarabajo pelotero lo que hace es meterse por la tierra hace toda una bola, que es la que luego... Ya, o, o, pero es el sol para ellos, para los egipcios, luego como la saca a, a la superficie es realmente el sol y en las tumbas encontramos a la diosa Nut en el techo que es la diosa pues, de, del cielo, de la nocturnidad que cuando llega la noche se va tragando el sol se aparece el dibujo, siempre aparece por el cuerpo como el sol y al final amanece como un alado como Jepri, pues evidentemente dando una nueva vida, dando la resurrección al, al difunto. Y el corazón es muy importante porque eh, sí aparecen muchas, muchas, eh, muchos individuos momificados, porque realmente ellos sabían que aunque pusieran el corazón momificado este podría, a lo mejor por el tiempo, desaparecer. Se ha estropeado y, y desaparece. Pero si pones un, un corazón o un escarabajo de corazón, ese se queda siempre ahí. Eh, es difícil a veces, de, como la mayoría de las tumbas están saqueadas, no significa que estén vacías, ¿eh? otras están vacías, otras no, pero como los ladrones han entrado han saqueado lo que han querido, lo han tirado todo, han roto el, el individuo y se han llevado aquello que les puede interesar. Bueno, a nosotros nos han dejado los amuletos, que a lo mejor una vez son de oro, otras veces eh, no son de oro, porque no, no. tenía Y ya digo que dependiendo, la inmensa mayoría de la población egipcia no se momificaba, ¿eh? aunque nosotros vemos muchas momias, esto no llega ni al 10% ni muchísimo menos. La gente no podía pagarse ninguna momificación ni una malla funeraria, ni un cartonaje ni una máscara, ni un sarcófago ni una tumba, así que todo eso también va ¿eh? y el que podía pagar más o menos de todo eso pues la momificación sería mejor o peor, ¿eh? entonces entramos no, momificaciones, como decimos nosotros que son vuelta y vuelta ya no más, no ya no más así que bueno, pues a veces está bien. bueno, esto es bueno, el, el la presencia de un cocodrilo como amuleto, eh, su, el, el cocodrilo es un animal eh, peligroso, soec pero eh, que también poniéndolo hace que la idea era que, poniendo este animal, defendiera al difunto porque va a atacar a cualquier enemigo como una serpiente, etc. ¿eh? Bueno, los escarabeos, muchos de ellos son epigráficos o hay signos, eh, en este caso es un signo de, un, de una montaña, de un, ¿eh? pero bueno, amuletos, he puesto simplemente un, un ejemplo, el, el dios ves es uno de los amuletos, sobre todo de la mujer, de la infancia, de los partos, de la familia, etc. La diosa Isis, le falta el niño, lo ha perdido, pero le está dando de comer. Mucho tiempo después, la diosa Isis lactante influirá en la religión cristiana con la virgen del niño. Bueno, como todas las religiones influyen unas a otras. Religiones no aparecen de un día para otro. ¿no? Pues en este caso, el pilar jet es el pilar del de equilibrio, es el, el, el símbolo de Osiris que es el equilibrio en Egipto y en tu vida estos son, representan los cuatro puntos cardinales el norte, el sur, el este y el oeste el nudo de Isis representa la sangre de Isis siempre suelen ir unidos es muy fácil encontrarte con los dos, uno al lado del otro y si se acuerdan de la capilla de Tutankamón la primera capilla de las cuatro que tiene que tiene ese colorido tan azul y dorado bueno, dorado porque es una lámina de oro pues hay un jet que es este que es el pilar, y por supuesto, un hilo de, de va ¿no? Numerosos animales, bueno, un pateco es un ayudante de, de vez en el metal, y los dedos son importantísimos porque representan los dos dedos de los embalsamadores. Cuando el embalsamador terminaba de, bueno, de vaciar al difunto y luego devolverlo, de rellenar otra vez el cuerpo, de manera simbólica, recitaba algunos ritos, etcétera y depositaba sus dos dedos en, en, la, en el corte que había hecho, que luego se cosía y además se suele poner una plaquita, a veces es de piedra de, pero de, o de metal, pero también las hay de oro y este es el símbolo de los eh, embalsamadores de que todo ha ido correctamente, ha sido bien embalsamado ¿eh? bueno, esto es una, un, una representación Hace un tiempo hicimos, bueno no mucho tiempo, a finales del 21, comienzos del 22 en el Museo Arqueológico la vitrina cero, o sea que tiene, que solemos, se suele hacer, eh, bueno, como cada tres meses cambiamos y cada departamento hace una o porque ha una pieza o porque ha adquirido una pieza o porque es el centenario de algo, ahora en verano ha sido lo del de centenario de la descubrimiento de la Dama de hecho, o sea que vamos nosotros ahora a comienzos de enero Haremos una en el Departamento de Egipto sobre la biodiversidad en nubia a través de las representaciones de la cerámica, porque hay muchas representaciones de animales, de, de plantas, de, de figuras de demonios, etc. Y queremos mostrarlo. Bueno, pues hicimos una sobre los amuletos y el significado, la magia de los amuletos en el más allá. Pues como no sabíamos cómo, cómo mostrar cómo se ponían, no podíamos poner una momia y, y bueno, lo que hicimos fue poner esta plancha en forma de, de momia con este dibujo al final eh, como si fueran unas vendas para poder explicar que entre venda y venda era donde se ponían los amuletos, esto mismo pero un poquito mejor porque había más medios para hijas del Nilo esto, lo de la vitrina cero es lo que hay hay un dinero y no te puedes gastar más ¿eh? así que eh, lo hicimos también y se puede ver también en las hijas de Nilo porque creemos que es una forma muy clara de que el visitante pueda ver cómo se colocaban no significa que esta sea la única forma de colocarlo ¿eh? pero normalmente los dos dedos deberían ir aquí aunque evidentemente la derecha sería aquí, el corte pero bueno, bueno este es el, el amuleto itifálico, evidentemente no para las mujeres lo, el jet, esto sí porque en el, en el papiro de Menzi que dice, pon 12 jets, hay 12, para que te den equilibrio en la, en la otra vida, amuletos de diferentes divinidades, hojas de papiro, el tallo del papiro, el papiro representa eh, el verdor, el renacimiento, la nueva vida, porque se abre. ¿eh? Bueno, los, el ojo huya, que es el ojo que perdió... Eh, bueno. El dios eh, bueno, que perdió Horus luchando contra Set, porque bueno, Set había asesinado a su padre, había distribuido los 14 trozos, a veces 30, 42 según el texto, por todo Egipto, hasta que Isis encontró lo que quería claro, para poder fecundar a Horus. ¿no? Bueno, cuando Horus crece, se venga de su padre en la lucha, hay de, de su tío en la lucha, y antes de poder matar a Set, este le arranca el ojo pero bueno, para eso están los dioses protectores para que al poco tiempo todo se lo vuelva a colocar y queda perfecto no como nos dice el capítulo del libro de los muertos, también es muy común este tipo de... y además muy diversos hay eh, diet, hay ojos eh, de Horus muy muy diversos algunos calados, otros no, a veces hay cuatro ojos en, un misma, en una misma pieza importante también serán las terracotas aunque aquí en la exposición no hay pero bueno, dado que yo hice mi tesina sobre terracotas del monasterio de Montserrat y he hecho algunos estudios de terracotas. Las terracotas son muy importantes porque eh, representan eh, la muda del momento en, mucho, en la época grecorromana. Eh, no solamente las divinidades, sino hay muchas imágenes de gladiadores, de soldados, cómo visten las mujeres, cómo peinaban, qué tipo de, de um, pendientes, eh, diademas, etcétera, llevaban y, y incluso sobre todo los, los peinados que coinciden con los peinados también que vemos en las cabezas, en las esculturas de época, de época romana, es lo mismo simplemente que lo que ven suelen estar pintadas, deberían estar pintadas la gran mayoría es un material muy fácil de hacer muy barato, muy fácil de, de transportar y por lo tanto hay a miles en todas partes porque no solamente se ponían los templos sino que también se se colocaban en, en hornacinas en las propias casas. Era una manera de como alguien ahora si tuviera un, una Virgen o un Cristo en su casa, bueno, pues era una manera, quien tenía, sobre todo divinidades, de pedirle, de ayudarle, de darle las gracias por algo que hubiera, que hubiera pedido. ¿no? Este es el dios Besca, antes hemos visto un abuelito, le queda, le falta una parte, pero es el dios guerrero, y si es lactante, que, ya, que nos suena desde luego, a la Virgen María y el Niño. La mayoría ya no conserva el color y la pigmentación se ha ido, pero en muchos casos sí hay la base preparatoria en color blanco. Estos son bueno, las orantes también muy característicos de, esta, de las colecciones de, de terracotas, lo que hacen es estar pintando, y animales, todos aquellos animales que formaban parte del repertorio, de la vida cotidiana, o aquellos animales salvajes que también, eh, desde, pues, el cocodrilo no era un animal de compañía. El pulpo sí, el cocodrilo... Lucernas, las lucernas eh, también son muy importantes porque eh, representan muchas veces, eh, hay representaciones de dioses, tanto egipcios como griegos y romanos que fueron asimilados, hay algunas son muy sencillas como, como esta, eh, pero también hay representaciones geométricas, florales, eh, que nos van marcando la moda, de, la moda del momento en muchos casos, en la gran mayoría vemos que han sido ya utilizadas, puesto que tienen tanto el orificio de alimentación como el orificio de iluminación, este el de alimentación y este el de iluminación, lo tienen ya ennegrecido por el uso, tanto porque fuera utilizado de manera eh, corriente en una casa, en un templo, en la entrada de una tumba, porque había que, que, bueno, que iluminarse para poder eh, depositar el difunto, etc. Esta es una representación de rana, una representación uh -huh. esquemática, no sé si ven las patas de las ranas, y esto sería como el cuerpo que lo tienen tiene. Uh -huh. en el bueno, es, una, es muy corriente, ya los egipcios lo hacían, la rana era, representa la resurrección y la nueva vida, porque la rana junto con la serpiente es el primer animal que aparecía, ahora ya está la presa de Asuán, pero con la crecida del Nilo, cuando el Nilo ya se se iba el agua, se iba retirando el primer animal que aparece es la rana y la serpiente entonces para ellos era la nueva vida, esto lo lo cogieron de nuevo los eh, eh, la, la etapa tolemaica la etapa griega evidentemente y también los romanos y posteriormente los cristianos la rana eh, para el mundo cristiano representa la resurrección así que por eso la he, la he mostrado una mesa de, de ofrendas es verdad que bueno o dos en este caso una de, de arcilla con una representación quizás estos sean panes quizás estos sean están muy esquemáticas, sean peces una casa la entrada lo que sea una casa y algo extraño es la cabeza de un cerdo posiblemente de una cerda eh, los egipcios solían representar cerdas o cerdos porque las cerdas tienen lechones ¿eh? pues eso las cerdas tienen lechones y los cerdos no, y hay muchas representaciones de amuletos que tienen los cuatro eh, lechones o cinco eh, que están mamando, es la, de nuevo, la representación de la vida, de una nueva vida que ha nacido y a la que eh, la cerda pues le da, le da vida y hace que, que crezca, bueno, es un poco esquemático pero para que, para que lo vean, y esta pequeña pieza que, bueno, está muy completa, normalmente las, las mesas de ofrenda en Egipto suelen ser sencillas, no las de Nubia, ¿eh? las de la zona de Nubia, bueno, de, de lo que sería el Sudán, suelen ser muy, muy, muy historiadas, hay muchos panes, hay canales, y luego el canalírio hay un canal, por ejemplo, aquí, pero luego por aquí también, suelen tener textos alrededor, las egipcias en general suelen llevar los panes redondos, los dos vasos G, cuando los llevan, y ya no es, pero a veces sí. Y en este caso, esta está bastante. Estos es son los dos patos, que antes hemos visto una una paleta de esquisto con los dos patos, que siempre aparece con la cabeza hacia el otro lado, representación de que ya, ya está muerto, ya se puede poner, los dos panes redondos, un vaso GES en este caso, y estos dos bases que, que no son GES, estos son vaso GES, vaso de libación. ¿eh? Y bueno. No se sabe algo de comer, pero tampoco aquí se puede ver. Posiblemente esto sea pan, tampoco lo sabemos, esto posiblemente sea pan o pasteles. Y lo que representa es eh, la, las mesas de ofrenda, ya tenemos conocimiento de ellas, pero al principio era una especie de estería en la época predinástica que ponían la comida en la puerta de, de la tumba para darle de comer al, al difunto. Poco a poco eso se fue eh, bueno, evolucionando y al final las mesas de ofrenda son de... De piedra o, o, o de alabastro, sí, o de, bueno, de otro, en general son de piedra o de alabastro, aunque aquí hay una pequeña, no la he puesto, pero en, en, en la exposición sí se puede ver una pequeña pieza de bronce que es un, una mesa de ofrendas. El bronce en Egipto llega muy tarde, aunque hay piezas de bronce antes, pero no ha llegado hasta la baja época. Egipto no tiene extraño ni tiene, ni tenía, ni va a tener. O sea, tampoco tiene la piglazuli. Así que cuando se compren algo de la Pilafri en Egipto, sepan que no es originario de Egipto porque no tiene la y muchas veces está hecho del polvo de la Pilafri, o sí, o lo han traído, pero no hay la Pilafri. Y entonces tampoco lo haría. Tampoco tenía plata, ni tiene plata, tampoco. pero tiene muchas cosas de plata. Pues en el caso de él, bronce es lo mismo. No tenía estaño y cuando los, bueno, importaba, pero al principio menos en época faraónica, pero cuando los fenicios adentran en el Mediterráneo, los egipcios van a ser sus principales clientes para todo. Así que mientras los, los eh, fenicios adentran en el Mediterráneo, van por el sur de la península ibérica y suben y buscan eh, diferentes materiales, entre ellos va a ser el bronce va a ser el estaño, pues bueno, eso será lo que adquieran los eh, fenicios. A veces lo adquieren directamente en, en lingotes, pero a veces también se lo traen como bronce y luego aquí montaban las, bueno, hacia las, las piezas. Es verdad que tenemos piezas de bronce anterior a ese periodo, hay dos esculturas eh, del Reino Nuevo, hay del Reino Medio, perdón, de bronce, pero no es lo normal, ni muchísimo menos. Pero cuando esto se produce, aparecen en Egipto miles y miles y miles de piezas ahí, por todas partes, por todos los museos, los coleccionistas privados, y siguen apareciendo, esculturas de bronce, sobre todo de divinidades, pero también de otro tipo, pero sobre todo de, de divinidades. Así que, bueno, esta pequeña pieza que se puede ver en la, en la exposición, bueno, es una, una mesa de prenda pequeña que posiblemente eh, sirvió para eh, alguna hornacina, para colocarla en, a, en alguna hornacina y para darle de comer al, al difunto, que eso era importantísimo. De hecho, las tumbas de muchos de los eh, nobles, incluso de los reyes, por supuesto, eh, tienen representaciones pictóricas de esos grandes agapes que ellos hacían, que al parecer y para los egipcios, lo, lo hacían también coincidiendo con sus fiestas, la fiesta del 1 de, de junio. Bueno, pues ellos también, y de ahí todas esas eh, grandes mesas de ofrenda con todo tipo de alimentos que muchas veces verán eh, las flores del loto. Y verán mandrágora, la flor de otro es afrodisíaca, así que eh, para las fiestas les venía muy bien, por eso están todo el día viéndola. Y también la mandrágora, mucho más, que viene bajo un, bueno, con época de turmosis de cero, y si se fijan bien alguna vez, en alguna de las imágenes, que la mujer huele la mandrágora, sobre todo más la mujer que el hombre, en los ojos, los es un poco grandes. Bueno, y, y eh, los conos funerarios, eh, tienen una época muy concreta, la 18 dinastía y la 19. Bueno, hay algunos antes y algunos después, pero sobre todo la 18 y la 19 dinastía. Se colocaban en la entrada de la tumba de los nobles, de cualquier noble. Luego ahora verán una imagen. Y se coloca, el cono funerario es esta parte redonda, y luego tiene un apéndice hacia afuera. Esa parte, la que termina en picos, la que se coloca dentro de la entrada de la tumba, y lo que hay, lo que pone en el. En el texto es el nombre del titular de la tumba, o de la titular de la tumba, eh, el cargo que tenía, incluso la afiliación, si tenía buena mano el que lo hacía y sabía, le daba tiempo para, o espacio para colocar todo. Estos son lo que les decía, estos son de, esta, de la colección egipcia. Y esta parte de aquí, esta está rota, pero es la que se colocaba. Así. Pone lo que es y así todo el mundo que iba a ver esta tumba pues podía eh, ver de quién, se, de quién se trataba. En la mayoría de los casos no se conserva, esto es un caso excepcional, ya venda además que es en, en blanco y negro porque es de hace ya bastante tiempo, pero la mayoría de estos conos eh, no están en las tumbas porque lo primero que cae cuando cae la entrada es que cae todo porque esto es tierra o, o arena, pero sí muchos eh, museos, e instituciones públicas y privadas tienen estos, estos conos. Y hay muchos estudios ¿eh? sobre, sobre estos conos. Bueno, este es el cono funerario de la tumba de Nebamun, y en este caso, los conos, cómo se colocaban. Esta es la entrada de la tumba, el difunto que ya, ya está en el sarcófago, y cómo. Eh, bueno, queda poquito para que lo lleven a, a la morada ya eterna, pero estos son los conos funerarios. Estos son los objetos de faienza, voy no a poner muy pocos pero quería poner estos en especial y sobre todo dar las gracias porque son los que están en la exposición de hijas del Nilo, uno es un cuenco de fallenza que se encuentra además en muy buen estado y este eh, bote de col, el bote de col es, eh, vamos, ven mi ojo, pues sí, esto es lo que utilizo, se pone el color en negro casi siempre, que esto es eh, de material de, de un mineral y, eh, tiene cinco, aunque ven tres, tiene cinco. Aquí también hay un, un orificio y aquí hay otro. Tiene cinco orificios. ¿eh? Lo normal es encontrar de uno, pero eh, hay de dos, de tres, de cuatro, de máximo, que hemos visto nosotros, cinco. Por eso me pareció es muy, muy interesante pues, de traer, porque además es una pieza única, en España no hay otra, otra pieza igual, y ahora verán una que me encontré por pura casualidad este septiembre, pero es muy difícil encontrar un bote de col, eh, con cinco, el col no solamente era para estar más bella o menos bella o menos bello porque los hombres se maquillaban igual, se pintaban igual, sino que sobre todo servía eh, porque el material que tiene el mineral de la galena sirve para que no se cojan o se pre, para prever infecciones en los ojos, eh, los mosquitos, etcétera. De hecho todavía ahora se hace en los pueblos eh, todavía cuando nace un niño, que todos nacen en las casas, los bueno, pues en Egipto, pero la India igual, eh, pero en Egipto lo hace, se le unta todo el ojo y ahí lo tiene, me parece el niño pero bueno, es una forma de. Sí, sí, pero bueno, es una forma pues, de que intentar que no coja infecciones porque allí, donde los pueblos muchas veces, pues, pues está todo por el suelo, no hay caminos y, y siempre están con las manos sucias los niños, como los, los hermanos toquen al niño y ya lo han dejado, así que lo mejor. Esto es nada un momento de cómo se, se desdoblaba la, y se, se iba a poner en, en, la, en la vitrina, en la parte posterior. Esto es como está, está derecho, eh, estaba eh, un poco torcido, pero ahora está derecho. Sí, sí, sí, no se preocupéis, está derecho, se hizo incluso allá, eh, se volvió a quitar y se, y se puso. Pero quería poner esto para que vieran a veces las dificultades que hay cuando se hace una exposición temporal o permanente, en este caso temporal eh, porque no siempre pues las piezas se sostienen eh, hay que hacer eh, pues, eh, bases específicas o solamente para ellos así que bueno, al final se consiguió ¿eh? pero quería esta justo y no la otra para que vieran a veces la dificultad que, que entraña en, en mostrar eh, piezas bueno, esto es como está este es el bote de col este es un bote de col de uno con un babuino de un solo eh, compartimiento este de cuatro compartimentos, bueno, este también tiene dos, este es una barrita, simplemente la sacas y ya está. Y este es una, uy aquí el micrófono una varilla, ¿eh? y este es como está Pero en septiembre fui al Museo de Turín, que no lo conocía, y era una vergüenza, y no lo conocía, y me fui al Museo de Gisio de Turín, y me encontré con estas sorpresas porque yo no había visto ningún paralelo y entre lo mucho que tiene ese museo que es el mejor museo del mundo detrás del museo del Cairo se llama así, Museo Egipcio de Turín porque solo tiene piezas egipcias y es de lo mejor, bueno, el mejor del mundo <coughs> sin contar el Museo del Cairo ¿eh? pues me encontré con este que está roto, esta parte pero también tenía cinco siento que la foto no sea muy buena pero la hice así aquí hay muchas piedras, había muchas piedras alrededor y bueno, para que vean que sí que hay paralelos simplemente una muestra de estas de, de piezas también de, de fallenza. esto es una imitación posteriormente de los cristianos que la harán en bronce, ¿eh? que le faltaba las. pues posteriormente esto irá poco a poco pasando por los siglos y al final aparecerán estos acetres, que es propio de época cristiana o época romana cristiana bizantina. ¿eh? objetos de bronce, voy a poner, pero que solo pongo uno, en este caso es una época posterior, de época romana, pero si sí hay una inscripción que aluda a Menofis III, Menofis III fue un faraón importantísimo de la XVIII dinastía, por cierto, el abuelo de Tutankamón, o hay quien dice que el padre, Lo vamos a dejar allá, y que bueno, me ha parecido muy interesante porque no es normal en una época tan tardía encontrar una inscripción que aluda a un faraón que ya vivió muchísimo tiempo los objetos, voy a, nada, ¿cuánto me queda No, termino, no me quedan muchas, ¿eh? No me quedan muchas, porque ya supongo que rania, me quedan muchas. En la Baja Época, como he dicho antes, aparecen miles y miles de piezas de bronce. Los fenicios traen el estaño y los egipcios tienen el, tienen el cobre, que a veces también lo traen de otro sitio, pero vamos, tienen mucho cobre, sobre todo en la península del Sinaí. He puesto esta pieza ...porque la gran disco en la, en la exposición es como una caja... ...es una pieza, ahora la, la verán también y tiene una caja... ...esta es una pieza del arqueológico que estaba abierta en esta parte... ...y que desde aquí se ve que está rota y se ve... ...porque sirven de eh, estas cajas que hay... ...que están como base de estas serpientes... ...para depositar un fragmento del libro de los muertos... ...o un fragmento momificado de, la, de una serpiente... ...en la mayoría de los casos como están abiertos eso se ha perdido se ha roto y se ha perdido en este caso está cerrado si algún día se puede hacer un, una no sé si es con una radiografía o un tag, no sé cómo se vería o una, un estudio a lo mejor se encuentran dentro un fragmento del cuerpo de esta serpiente momificado o del libro de los muertos, un capítulo en el libro, bueno, esto es lo que les decía es que si es de la exposición pues en estas cajas posiblemente hay algo dentro que era lo normal ¿eh? Es un cocodrilo, una serpiente, más piezas de baja época. Esta es la corona eh, atórica, Recipientes cerámicos se lo voy a poner. Este hay muchos recipientes cerámicos. Este me interesaba porque viene de Chipre, no es egipcio, pero sí está en Egipto. ¿eh? O sea, que, decir que como comercio viene de, de viene Egipto, como importación. Y este es del periodo cristiano-bizantino, que les decía que no hay piezas pero que sí que aparece es un fragmento, por un lado la vid, la vid es característico del mundo cristiano, eh, ya viene antiguo, de época greco-romana sobre todo, también de época egipcia, que los egipcios bebían mucho, ¿eh? no, no piensen que no, bebían mucho, cerveza, vino era lo que más bebía, y la imagen de pájaros que representan la resurrección, y en este caso les he puesto estos pájaros esta es mucho más, está entera prácticamente, mucho más historiada pero para que eh, vean que como representación de, en las tumbas de cristianas suele suelen aparecer este tipo de, de recipientes están llenos de, de, de huesos, de piñones o de, de aceitunas eh, y algunos animalillos que a veces encuentras el pájaro o el pez dentro ¿eh? como símbolo de resurrección para el difunto Objetos de adorno personal este collar, que es verdad que los collares la mayoría de las veces, igual que la malla funeraria, no se encuentra completo el hilo se ha roto, entonces te encuentras todas las cuentas de collar o canutillos dispersos por encima del cuerpo o por la, por la tumba este posiblemente se rehizo en su momento porque esto no de y el hilo tampoco es imposible que, que se conservara también pero esto es un paralelo parecido no igual que viene eh, el historiísimo Museo de Viena y que nos han prestado para la exposición Así que cuando vi esto dije, uy, es parecido, de ese estilo. Fragmentos de piedra, en este caso de lo que sería una tumba, este es del, de la colección de, de Córdoba, y la importancia del agua era fundamental para los egipcios en el Nilo. Egipto no hubiera sido nada, ni lo sería ahora, sería un gran desierto. Y esta es una, una pieza de una, de una mastaba de Heraclópolis Magna, que una parte, esta que está aquí, que no, yo no la tengo, está en el museo de Filadelfia. ¿Eh? Eh, un enen. Fragmentos de ataúd, hay tres, pero para cambiar la puerta, la entrada de la tumba, el oferente, de manera muy esquemática, porque es de la baja época, el dios Osiris y el oferente, y lo que sería una divinidad, que no podemos decir quién es. Y parte de la parte superior, de un, de un ataúd eh, con el collar y sah, y, en este caso, eh, posiblemente la diosa Nut con las alas explayadas. Normalmente en, los, en los, eh, los ataúdes hay tres. Les he puesto este, que es el Museo Arqueológico Nacional, para que vieran cómo sería una, una diosa Nut alada protegiendo al difunto. La diosa Net suele estar en la cabeza, también alada y protege al difunto. La diosa Isis en los pies, y la diosa Nut, que es la diosa del cielo, y es la diosa que se come el sol y luego eh, sale por la mañana por el útero ya con alado, el Jepri, pues aparece en este caso. Una caja, posiblemente para guardar papiros, está cerrada, así que si algún día sí, así que si algún día se puede hacer un estudio, a lo mejor nos llevamos sorpresas y aquí hay un papiro igual que puede haber un fragmento de papiro o un, fragmento modificado de la serpiente así que estaría bien si un día se puede hacer y este molde de pequeñas piezas solamente pongo uno porque aparece el eh, cartucho de jeper ¿eh? con lo no, mismo el, este, el escarabeo el escarabeo al lado. esta es la exposición que yo creo que todos la han visto a mí me parece una buena exposición es pequeña pero está muy bien representada muy fácil de entender y de ver cómo es esa evolución del de antiguo Egipto, los textos son muy claros, cortos y claros, que es como tiene que ser en una exposición, sino al final, si haces un texto largo y farragoso, ni lo entendemos nosotros, por lo tanto, mucho menos eh, el que lo vaya a ver, así que bueno, felicito por esta exposición.